Ya sí. terminado de dar SunSpeed. Está hablando solo de la. Vaya. <risa> Siempre hablo solo. Pero... Hey guys. Jueves 27, 9 de la mañana. Solamente dos cosas. Aquí pueden ver el, el episodio de ayer de Sunspeed, donde yo tuve que hacer la mitad del programa solo porque la se andaba haciendo trámites. Me da mucha, mucha, mucha ansiedad hacer problemas. No sé por qué. Y lo segundo, hablando de creencias que no son verdaderas, no son verídicas, yo era de los que no le hallaba gracias viajar. Como que no... en verdad yo decía que no encontraba gracia. Me gustaba, pero me asustaba. Era así de fome. tengo una compañía de almuerzo y nos vinimos a almorzar acá porque no había lugar en el Mexa Ay, está muy famoso así que nos vinimos a ver el eh, famoso ir. amor Sí Chiqui burrito y burrito adivinen cuál es el mío así es Monse te gusta más viajar Canto. espérate ¿en avión o en qué? en avión Entonces, De hecho yo me acuerdo de mi primera vez en el avión ¿Cómo lo no pasaste? Súper bien, porque me pasó una cajita como de, de Land Chile donde venía con lapicitos y todo para para dibujar, como para ir a los carros chicos Claro, el 89 tenía muchos pocos años y fue el 91 el del avión La verdad es que a mí me demoré en darme el gusto para viajar me da miedo, me da miedo, me da miedo a la altura y me da miedo a volar al menos me daba miedo a volar Terminamos a lo loco. Bati, te gusta viajar? Me encanta viajar, compadre. ¿A dónde he ido? A Londres. ¿Y qué tal fue la experiencia? Fue la raja. Y no, ¿Y? De no ser chileno. La gente que es súper distinta, güey. Como que no te quieren cagar todo el rato, güey. Como que... que te preguntaba por, por los viajes porque a mí antes no me gustaba viajar, güey. Como que me no Me gustaba viajar, güey? Que... Es que en verdad me daba miedo no aviones ni... Ah, me daba miedo volar, pero... Qué cobarde eres. <ríe> Only one man, Trevor, and I could have perpetrated such a dastardly crime. And I thought you were ready to give up. sobre los viajes. Definitivamente mi miedo a viajar creo que tiene que ver con la zona de confort. En realidad es bastante como estresante para quien nos gusta tener todo como bajo control y eso es lo lindo de viajar. Perderse un poco, olvidarse de las creencias que crees que ahí eh, te pueden dar cuenta que en verdad las reglas eh, son diferentes, se pueden cambiar, se pueden adaptar. Con eso el primer viaje, mi mi primer gran viaje que tuve fue eh, una vez que fuimos con mi papá eh, a Villarrica. Ame Villarrica por lo mismo. Una, porque su combinación de bosques y mar, para mí el paisaje perfecto. Lo otro que lo hizo especial ese viaje es que fue una de las primeras vacaciones que pasé con mi papá. Yo tenía nueve años y no dormí en todo el viaje porque temía que los franqueos de mi viejo iban a molestar a alguien porque mi viejo puta zurruchada está durmiendo, eh. era brígido. Tiene una abertura acá, y ¿Ah? si te voy a abrir esta puerta, hay un compadre tirando los billetes por abajo. Enfócalo, <risa> no se alcanza. ¿eh? Sí, sí se alcanza. ¿eh? ¿Cómo estáis, Mauro?